Bienvenidas a Comuníquete Más Allá del Idioma, un evento que lo que busca es darte claves, sobre todo si eres extranjero, de cómo comunicarte un poco más allá de saber o no saber la lengua. Vamos a utilizar todo el espectro de lo que es la comunicación para que nuestro mensaje llegue efectivamente al otro. Les quiero decir un poco a mí, antes de comenzar, un poco de mi historia. Yo soy Olga Semoret, Moret, conocida en los Bajos Fondos como Mujer Cronopio, soy una venezolana canadiense o una caraqueña pasando bastante, ¿no? un poco bastante frío en Montreal. Soy multipotencial a muchas cosas, para decirlo muy resumidamente, las disfruto y tengo capacidades para hacer más, entonces me cuesta un poco decir. Pero lo que les interesa a ustedes en este evento es que llevo seis años en Montreal. Y no solo seis años en Montreal, sino hace seis años he estado trabajando en una empresa transnacional llamada Expedia, en la que dejé de trabajar este febrero, pero durante todo ese tiempo tuve que enfrentarme a ser una profesional latina en un mercado anglosajón. No solo en un mercado anglosajón o angolparlante, sino en un mercado en el que la diversidad es lo que se come todos los días. Son diferentes culturas, son diferentes idiomas, son diferentes personalidades, son muchísimas cosas. Y por eso yo tuve que salir un poco de mi cascarón porque yo pasé de ser una persona que no hablaba nada por pena por temor, porque tenía muchos fantasmas y muchas voces negativas hablándome, no hablas bien se te nota el acento se nota tu acento latino no te sabes comunicar, no sabes las palabras entonces en las reuniones yo era como un ratoncito callado, tratando de entender, tratando de agarrar palabras aquí y allá, pero al final pues tienes que salir al ruedo, porque puedes empezar como un ratoncito, pero poco a poco cuando vas subiendo un poco más y un poco más, y vas pues tomando más responsabilidades en la empresa, eso requiere que te vayas comunicando más. Pero no solo que te vayas comunicando más, sino que la idea es que te vayas comunicando mejor. Sobre todo quiero centrarme en, este, en estas estrategias que voy a compartir con ustedes, en pequeñas cosas que podemos hacer, son puntos muy simples que podemos aplicar en nuestro día a día para que la comunicación vaya más allá de, ay, no sé hablar bien inglés, Ay, ¿Cómo se pronuncia esa palabra en francés? Vamos a olvidarnos de toda la gramática y las escuelas de idioma. Perdónenme, como verán, no estoy siendo patrocinada por una escuela de idioma, ni mucho menos, pero lo que les digo es que saber la gramática y perfecto y tratar de disimular tu acento no es comunicarse de una manera efectiva. Comunicarte de una manera efectiva consiste en que tu mensaje llegue oportunamente, convenientemente, efectivamente, eficientemente a tu receptor. Entonces, vamos a empezar con algo que a mí me gusta mucho, que es un musical. Y quiero mostrarles, este musical es una canción que me gusta mucho. Vamos a verla y la comentamos. Solo les voy a poner un pedacito. Vamos a ver si esto funciona bien, porque ustedes saben cómo son los videos aquí en Zoom y toda la cosa. Cualquier cosa por el chat, por favor, me dicen si está funcionando o no. Esta canción habla de un grupo de personas de diferentes etnias que durante este encuentro se dan cuenta de que son todos un poco racistas de que no podemos evitar juzgar al otro en base a su raza, entre otras muchas cosas si eres de la población afroamericana, si eres asiático, si eres blanco, si eres judío hay ciertos estereotipos que van a ser tuyos de alguna manera entonces esta canción habla precisamente de esto, que no nos podemos escapar de eso, que son esos prejuicios, y de eso vamos a hablar en un momento. Bueno, ahora sí les, les dejo sin el musical. Eh, y esta canción precisamente habla de que todos somos un poquito racistas. Y... ¿Por qué es importante esto en un evento sobre comunicación efectiva? Porque existe algo que prela antes del de acto mismo de comunicarse, que son los prejuicios inconscientes. En inglés se llaman unconscious bias. Y son asociaciones o juicios que hacemos a ciertos grupos étnicos, este, de género, etcétera, Y le asignamos cualidades, sin ni siquiera saber si las tienen o no, solo por pertenecer a un estereotipo. Por ejemplo, me ha pasado aquí que dicen que bueno, los latinos este, son muy, eh, personas muy calurosas, de, no calurosas de tener calor, son, son personas muy amables, son personas muy, muy cariñosas y tal, pero también por otro lado hay cosas que no son tan positivas como que los latinos son flojos, o los latinos este, son descuidados, o que los latinos son estos o aquellos. También pasa con los gringos, entonces decimos, no, esos gringos y tal, no sé qué, pasa con la gente negra, pasa con la gente gay, pasa con cualquier cosa que sea diferente a nosotros. Y es porque somos malas personas, no, no tienen nada que ver con que seamos buenas o malas personas. En realidad, los prejuicios inconscientes, como lo dice su nombre, son prejuicios, no son juicios de valor, vienen antes del mismo juicio que podamos emitir eh, hacia esa persona. Y ese prejuicio eh, es la manera de nosotros de juzgar una situación para poder actuar conforme a ella. Y eso es un mecanismo de defensa, no es algo premeditado. Entonces hay que tener cuidado de identificar ciertas cosas que, como bien lo dice su nombre, están en el inconsciente. Quiero darles algunos, ej algunos ejemplos de esto. La afinidad. Esto quiere decir que las tú te juntas o, o te rodeas de personas que piensan sienten padecen igual que tú por eso la diversidad de las opiniones nunca te lleguen y siempre estás como metido en esa caja yo les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí que me sorprendió mucho con este este este bias o este prejuicio que fue justo antes de que ganara la elección Donald Trump en Estados Unidos yo trabajé con mucha gente en Seattle y ellos veían como algo imposible que Donald Trump tomara la presidencia. ¿Por qué? Porque ellos se juntan con personas iguales a ellos, que piensan como ellos, que son demócratas y que no pueden ver como en un país como Estados Unidos, tan progre y tal, tal, tal, tal gane a alguien como Donald Trump, que para ellos era algo totalmente insólito. Para muchos no lo fue. Yo les decía, prepárense, pero eso es tema para otro webinar. Tenemos el conocido beauty bias o el prejuicio por belleza. Y eso quiere decir que le damos más oportunidades, le damos más entrada, le damos más, más cosas a la gente simplemente porque se acerca más o menos a el canon de belleza establecido en un grupo. Entonces, los bonitos consiguen más trabajo en, en resumidas cuentas. Y el otro que me llamó mucho la atención es el del nombre. Y lo he visto suceder. ¿Qué pasa? Cuando recibe, recibimos un, un, un resumen curricular Solo al, al ver el nombre y ver que esta persona puede pertenecer a cierto grupo étnico o, o ser de tal país, de una vez rechazamos el resumen y rechazamos a esa persona por el trabajo. Y el que nos atañe hoy, estamos celebrando este mes de la herencia latinoamericana, es la raza. Es racismo cuando es llevado a su máxima expresión, pero nosotros tenemos estos prejuicios preconcebidos de los chinos son así, los judíos son asados, los latinos son asados, los quebecos son asados, los gringos son así. Entonces, es para que ustedes traten de saltar un poco esa barrera y realmente buscar esa diversidad, que y la única manera de encontrarla es acercándose a eso que es diferente de nosotros y conocerlo y por tanto una vez que lo conocemos pues lo empezamos a amar y a respetar esta es la primera digamos barrera y quiero hablarles ahora del de proceso de comunicación el proceso de comunicación más o menos donde ustedes leen este esto tiene perdón no son nueve son ocho porque yo me olvidé de contar bien esta mañana entonces son este ocho no nueve elementos miren ¿verdad? Comunicación inefectiva aquí para ustedes. Pero estos ocho elementos, yo lo que quiero que ustedes tengan en cuenta de esto es que cualquiera puede afectar la comunicación. Ocho cosas alrededor de un solo proceso puede hacer que ese proceso fracase. Emisor, receptor, mensaje, código, lo que sea, el canal de comunicación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que, oye, mejor es que llamemos por teléfono y nos entendamos con la persona porque muchas veces argumentar algo por un correo electrónico no resulta suficiente? ¿Cuántas veces nos han malinterpretado por un chat? ¿Cuántas veces, incluso en una reunión, hemos querido decir muchísimas cosas, muchísimas ideas, muchísimas cosas que estábamos pensando y por, el, por, por esa pasión que se genera en esa reunión, pues terminamos hasta peleando, terminamos hasta subiendo la voz, etc. Entonces, fíjense, todo, todo lo que puede salir mal, y como dice Morphy muy sabiamente, y voy a tomar agua para dar una pausa dramática, todo va a salir mal, sí puede salir mal. ¿Qué podemos hacer entonces para comunicarnos mejor? Aquí es donde vienen estas 10 ideas que quiero compartir con ustedes, con ejemplos, para que nos comuniquemos más allá de saber o no el idioma, de saber o no la cultura a la cual vamos a llevar ese mensaje. Lo primero es escucha, escucha, escucha. Y si no te quedó claro, vuelve a escuchar. Cuando yo llegué acá, aprendí algo en la primera semana. Y es que yo no podía hablar. Y a mí me tocaba escuchar. Y eso se tradujo en un cambio de paradigma de pensamiento muy, muy fuerte para mí. Les explico. En la universidad donde yo me gradué, te educan, digamos, de una manera para siempre salir, salir al ruedo, salir con una respuesta. Ya pensar lo, lo, que, lo, lo, que, lo que vas a decir. Y precisamente el no hablar el idioma y no tener la agilidad suficiente para responder en tiempo real lo que está sucediendo a tu alrededor, te hace un buen escucha. Forzado, pero te hace un buen escucha. Y esa es una de las ventajas que tenemos como emigrantes. Cuando nos convertimos en personas que escuchamos, nuestro paradigma de pensamiento cambia. ¿Cómo cambia? Cuando nosotros estamos en este modo de, vamos a hablar, y te respondo, y no sé qué, que nos pasa muchísimo en nuestra lengua materna, cuando estamos oyendo el mensaje del otro, es decir, cuando nosotros somos el receptor, lo que está sucediendo es que nosotros estamos pensando en otra cosa. Nosotros no estamos escuchando. Nosotros estamos pensando en qué es lo que vamos a responder. Nosotros estamos preparando respuestas. Entonces, la comunicación se pierde. Ese puente se rompe de alguna manera porque nosotros estamos respondiendo a este tiempo. Nosotros estamos respondiendo a algo que ni siquiera escuchamos ni hemos considerado. Entonces, esto del escuchar, escuchar, escuchar, va muy relacionado a bajar la velocidad, cosa que en la cultura de trabajo anglos, eh, angloparlante es un poco contradictorio, porque esta cultura más bien se conoce por ser muy acelerada. Claro, en el caso especial de Quebec, se equilibra un poco con la cultura francesa. Sin embargo, mi experiencia fue en una transnacional trabajando en Quebec, entonces tengo como un poquito de los dos mundos. Entonces aprendí muy rápido que una de mis habilidades como inmigrante era quedarme callada, porque calladita podía escuchar y podía realmente hacer el ejercicio de meterme en el zapato del otro. Podía hacer el ejercicio de ver, ok, esto es lo que está pasando con la otra persona independientemente de que entendieron o no. Pero por lo general, cuando estamos en otro, en otro país, lo que sucede es que entendemos más rápido o, o el idioma a lo que lo hablamos. Entonces, tener en cuenta esto. Lo otro, habla con dibujos y esquemas. Ya lo dicen, una imagen vale más que mil palabras y toda la cosa, pues es verdad. Es una sabiduría popular que tenemos que implementar. ¿Por qué? Muchas veces explicar y que la otra persona haga ese ejercicio precisamente de escuchar es muy complicado. Y recuerden que hay más de un nivel de comunicación. No solo es una comunicación oral auditiva, sino que también hay una comunicación visual. Todos nuestros gestos, cómo esticulamos, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están escuchando se complementan. Si estuviéramos en el mismo espacio, si yo tengo algún, algún contacto físico con ustedes, esa parte kinestésica también existiría. Entonces, el hablar con dibujo ataca, digamos, a las personas que son visuales y también te permite a ti, de alguna manera, evaluar esa idea que tienes, porque si tú puedes hacer una representación de esa idea en un esquema, quiere decir que esa idea sí tiene coherencia y que tú, digamos, estás explorando por dónde se puede caer. Entonces, no teman pararse a una pizarra que casi siempre hay en una junta de reuniones o sacar un post-it, un papelito y ponerse a dibujar. Preguntar sin vergüenza. Una de las cosas más duras para un inmigrante es perder la vergüenza. Una de las cosas más duras es admitir que tienes que empezar en un nivel más bajo del que estabas acostumbrado quizás porque no se habla tu lengua materna o porque estás hablando de una cultura diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde se aplica el principio del mindfulness muy hermoso que es conservar la mente de principiante y la mente de aprendiz. ¿Qué hace un principiante y un aprendiz? Un principiante y un aprendiz, pregunta. Entonces tenemos que volver a ser niños tenemos que volver a encontrarnos con esa curiosidad por las cosas. Porque también el acto de preguntar de esta manera desde, oye, soy, estoy aprendiendo de lo que tú me estás hablando, ¿sí? aquí es como escucha, entonces estoy mostrando respeto, estoy mostrando amor y estoy mostrando interés. ¿De verdad estoy atendiendo lo que tú estás diciendo? Eso me está generando preguntas y curiosidad y estoy interesada. Muchas veces también pasa que como inmigrantes tenemos ese miedo de que no, vamos a fracasar y tal, no sé qué, más. Y no preguntamos y damos las cosas porque bueno, sí, lo entendimos. Yo lo que medio entendí fue esto y tal y qué sé yo. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Sin embargo, en este, en este viaje de seis años que yo hice por Expedia, Aprendí que en realidad nadie está esperando que tú entiendas las cosas a la primera. Nadie está esperando que tú, para ti sea todo claro. Y eso no tiene que ver nada con que seas inmigrante o con que tu lengua materna no sea la que se hable. Eso tiene que ver con que somos seres humanos. Eso tiene que ver con que el proceso de comunicación es un proceso complejo, es un proceso delicado. Ya ustedes vieron que había un montón de elementos allí jugando al mismo tiempo. Entonces, imagínense un palabarista con nueve bolas en el aire. Hay que darle la cara, ¿verdad? Entonces, pregunten sin vergüenza. Imagínense que están en un salón de clases. Pregunten. Además, imagínense la ventaja de preguntar, es que su trabajo va a quedar mejor, es que lo que ustedes hagan, o, o cuando ustedes hagan también, ahorita que lo estoy diciendo, estoy haciendo un enlace con la procrastinación. ¿Cuál es una de las razones más, eh, digamos, comunes de la procrastinación? Es el miedo al fracaso, ¿verdad? ¿Por qué se hace medio fracaso? Porque la tarea que tenemos ante nosotros es una tarea que nos sobrepasa de alguna manera. Es una tarea que la información no está clara, no sé cómo hacerla, es muy grande. La veo como algo demasiado complejo porque no la he partido en pedacitos. Entonces, mientras yo tenga más información disponible, entonces yo voy a poder realizar esa tarea de manera más satisfactoria. Prepárate. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que preparar la comunicación. A mí me pasó algo en, en este viaje, como les digo, de transformación que yo tuve eh, al, al convertirme en inmigrante y, y al atender muchísimo más la comunicación, cosa que daba por sentada en mi país de origen. Y cuando digo atenderla más fue como que tratar también de... de, de, de, de estudiar y de fijarme cómo se daba el proceso de comunicación y no solo fijarme en el mensaje que estaba comunicando. Entonces, cuando yo empecé en Expedia, yo empecé como un ratoncito de esos que mete datos aquí y allá, entonces yo vi así herramientas en Excel, era muy técnico. Sin embargo, se abrió una oportunidad para que yo trabajara con la cadena de hoteles Best Western, y yo tenía que hacer un onboarding de todos los hoteles de Best Western en el sistema de Expedia. Para hacer eso yo tenía que coordinar todos los días con la gente de Expedia y con la gente de Best Western porque yo era el último eslabón de la cadena el que ejecutaba. Entonces todos los ojos estaban en mí, todas las responsabilidades estaban en mí porque yo era la que daba enter. Entonces yo poco a poco de no entender un carrizo, nada, absolutamente nada en la primera reunión Hice esa curva en donde con Best Western fui soltándome, soltándome. Fue mi gran escuela porque tuve que aprender a comunicarme. Hasta que llegué a un punto en mi último puesto en la compañía en la que las reuniones eran una tras otra tras otra. Mi trabajo era reunirme prácticamente y coordinar cosas. Entonces la preparación era mucho más pequeña. Y yo aprendí a improvisar, y no de la mala manera, porque improvisar es un arte. El poder defenderte y, y digamos, adaptarte a unas, a unas condiciones y poder salir al ruedo y poder salir airoso de, de, de todo eso, es un arte que se va aprendiendo. Es como, digamos, ese, esa, esa maestría de la comunicación que a mí se me da bien gracias a toda esta práctica que he tenido durante estos años. Pero en las primeras de cambio, en, los, en los primeros, eh, las primeras reuniones, en esas cosas, yo me tenía que preparar mucho. ¿A qué llamo preparar y a qué te invito? Te invito a que antes de la reunión revises quiénes está en la reunión. ¿Por qué? Porque recuerda que cada persona, dependiendo de más o menos dónde está, eh, dependiendo de su origen, y aquí voy a aplicar un poquito del, del, del prejuicio, pero de manera positiva, puede tener un acento más o menos, como le dicen en inglés, grueso. Por ejemplo, es conocido que la gente de India tiene un acento más grueso y a veces es complicado entenderlo si habla muy rápido. Igual pasa con los norteamericanos de ciertas regiones que tienen un acento muy marcado y es muy difícil entenderlos porque además de que nosotros no somos totalmente fluidos en la otra lengua tenemos que lidiar con los acentos entonces prepararse para ello y digamos ir entrenando el oído ¿sí? ¿Cómo vamos entrenando el oído? Viendo este, videos de gente hablando con esos acentos por ejemplo a mí me tocó muchos meses trabajar con gente de Australia. La gente de Australia tiene un acento en inglés muy, muy fuerte. Entonces, el oído se va acostumbrando poco a poco, pero tú lo puedes ayudar oyendo, qué sé yo, este, programas de televisión de Australia y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo es prepararse para una reunión? Lo primero, ve quién es, vamos a observar quién está en la reunión, más o menos dónde vienen, para estar atento. Lo otro, culturalmente, recuerda, que hay cosas que son diferentes en las diferentes culturas. Por ejemplo, si vas a utilizar cosas como el sentido del humor, recuerda que el sentido del humor de los latinoamericanos es mucho más suelto, digamos, que el de los asiáticos. Entonces tenemos que tener en cuenta esas diferencias para respetar a la persona que pertenece a una cultura diferente a la mía. Pero ya vamos a ver más adelante, que eso no quiere decir que tengas que hacer tías y tal, menos, okay, y, y todo formal, nada que ver, ya vas a ver por qué. ¿Qué más haces para esa preparación? Si no hay una agenda, si no es tuya la reunión y tú preparaste la agenda, tienes que pedir una agenda. Tienes que insistir en también tú establecer reglas de comunicación para ti. Es cortesía mandar agenda en las reuniones porque tú te puedes preparar, puedes preparar los temas. Si la cosa, mira, no funciona, tú eres el último en la cadena y nunca te van a dar una agenda, ok, trata de saber al menos cuál es el tema de la reunión, ¿para qué? Para que busques vocabulario que pueda ser especializado. Y otra de las cosas es para que escribas las ideas que tú tienes con antelación. Y si estás en una reunión y te permiten tener un dispositivo como tu celular o te permiten tener la computadora o estamos en este mundo que es ya todo remoto, tú puedes, eh, que era lo que yo hacía, yo me reunía con gente remotamente, yo tenía mis notas en una pantalla y tenía a la gente de la reunión de nota entonces le decía, ah, un momento y tal. Ok, perfecto, sí, mira, yo pienso esto y tal, y lo leía, lo leía. No, pero ¿cómo vas a leer? Qué raya, qué horrible, y tal. No, yo lo leía, porque yo lo que quería era comunicarme, no decir, yo hablo inglés, pero que te no, ¿sabes? Entonces lo que tienes que hacer es prepararte, prepara, escribe las cosas, practica cómo se dicen, para que a la hora de... esto, esto funciona un poco como, como tener una memoria muscular, entonces ya sabes que en la reunión tú vas a estar preparado para decir esas cosas. Obviamente, en una reunión o en una comunicación en vivo son muchas las variables y mucho lo que puede pasar. Pero qué tal si tienes un porcentaje de eso cubierto porque sabes el vocabulario, ya sabes la agenda, sabes quién viene y además te preparaste con los temas e ideas y ya tienes un contenido en tu cabeza que puedes aportar en esa reunión. Escribe tus ideas en un correo si no pudiste decirlas en la reunión. A mí me tocó muchísimas veces quedarme callada en las primeras reuniones. Bueno, las primeras bastante tiempo, porque pasé bastante tiempo callado, porque de verdad yo tenía un complejo muy, muy, muy grande, porque ay, no hablaba perfecto inglés y toda la cosa. Entonces, ¿qué me funcionó a mí, pero excelente? Después de la reunión, si yo no tenía que hacer la minuta, yo mandaba un correo. ¿A quién? Por ejemplo, a mi supervisor. Y yo, ya Calmada, después de la reunión, después de esa excitación que te produce y ese miedo que te produce no saber bien el idioma, pues yo agarraba y mandaba un correo en el que yo decía mi opinión de la reunión es esta, muy muy muy puntual, porque recuerden que la gente tampoco tiene tiempo de leer un testamento. Yo utilizaba una lista, un eh, bullet list, sí, utilizaba ese esquema y decía me pareció esto, esto y esto, y esto. Cuando yo tenía ideas que eran más complejas, pedía una reunión a mi supervisor. Y le exponía ya calmadamente, quizás preparada incluso hasta una, una presentación muy corta en PowerPoint, y le decía, yo tengo esta idea para mejorar este proceso de esta manera. Y les puedo decir que eso funcionó para que yo incluso ascendiera rápidamente en mi puesto, porque ellos vieron ese potencial. Y ese potencial no era precisamente técnico, que también, pero era un, eh, si yo hubiera tenido, imagínense que yo hubiera tenido ese potencial técnico, y no lo hubiera sabido expresar, se queda en la nada. Entonces, no tengan miedo de expresar sus ideas. Y si no lo pueden hacer en el, en el calor del momento, entonces háganlo posteriormente. Hablen con sus supervisores. Hay algo de la cultura eh, de, de acá, de, por ejemplo, en la que yo viví en una empresa como Expedia. Voy a tomar un poquito más de agua. Es que, de alguna manera, tu supervisor te sirve a ti, es tu jefe y tal y no sé qué, pero en la cultura, en la cultura um, latinoamericana yo siento que el jefe es el tal y el tipo, le tengo que dar las explicaciones y tal, qué sé yo. Pero aquí el supervisor o tu manager en realidad tiene que hacerte a ti posible el que hagas el mejor trabajo para la empresa. Y eso es garantizar que tú estés bien, que tú estés cómodo. Entonces tenemos que aprender que el manager en diferentes culturas funciona de manera diferente. Particularmente en, ex, en empresas de tecnología, en empresas más innovadoras, en empresas como, como Expedia, funciona como alguien que tiene que garantizar que tú hagas tu trabajo bien, en buenas condiciones. No es alguien que te va a perseguir con una regla porque no usaste el menú tal para hacer cual. Entonces vamos también a aprovechar eso que existe en este tipo de cultura y eso me lleva a esta: conoce la cultura de tu receptor y respétala una de las cosas que yo aprendí al convertirme en canadiense porque ya después de seis años pues ahora soy venezolana canadiense es que la cultura de acogida es eso, es una cultura de acogida pero ellos son los dueños de la casa y cuando tú vas a visitar a alguien, y si eres una persona con buenos modales, buenos sentimientos, tú vas a respetar la casa de esa persona, tú vas a conocer la casa de esa persona, tú la vas a admirar, tú la vas a apreciar, tú vas a disfrutar de la casa de esa persona, pero no la vas a destruir, no la vas a irrespetar. Si yo llego aquí y digo, bueno, estos quebecos, no, eso es porque esos son quebecos y tal, esos quebecos no sirven para nada, esos quebecos esto, esos quebecos lo otro, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy respetando a la persona que me brindó una casa, que me brindó un espacio para desarrollarme. Y así funciona con el receptor. Así funciona con el receptor porque el receptor pertenece a una cultura particular y yo tengo que respetarla. Entonces, allí es donde yo no me puedo... No, pero yo soy de Venezuela. Yo soy de Venezuela. Ajá. No, ahí es donde nosotros tenemos que... Volver al principio uno, escuchar, escuchar, escuchar. Escuchar nos hace que aprendamos del otro, nos hace que nos pongamos en el puesto del otro. Entonces es importantísimo conocer esa cultura, respetarla, amarla. Además que es muy chévere, es muy chévere que nosotros podamos conocer cuáles son las costumbres, cuáles son los usos, por qué tú dices esto, por qué tú dices aquello. E incluso ser tan sincero y tan transparente de, de preguntarlo. ¿Sabes? De, de preguntar, oye, porque esto aquí es así, de, pero de una manera que se vea genuina y no que nunca lo ataquemos, porque nadie es mejor que nadie. Seguimos. No trates de ser otra persona. Esto va con lo otro. Yo he observado muchísimos inmigrantes que lamentablemente tratan de imitar a la cultura a donde van. Es como si yo hubiese llegado acá a Montreal y me dicen, bueno, este ahora yo voy a hacer beca No. Cuando me preguntaban, bueno, y tú y tal, y no sé qué, yo lo que decía era, yo soy venezolana y yo vengo a aportar con mi cultura a este caldo de cultivo tan diverso que es una ciudad como Montreal, yo vengo a aportarle un pedazo de mi cultura a aprender de esa cultura que me acoge, pero yo no vengo a convertirme en uno de ellos porque yo soy venezolana, yo puedo ser venezolana canadiense, pero yo no soy canadiense, yo no nací acá, y no se trata de excluirme a mí misma por ese hecho, sino que se trata precisamente de respetar a tu propia cultura. Entonces tú no tienes que respetar solo la cultura del otro, sino que también tienes que respetar tu propia cultura. El siguiente es que descubras cuál es tu fortaleza y lo uses. Yo descubrí que una de mis fortalezas era el sentido del humor. Obviamente, y como lo dije hace unos minutos, el sentido del humor venezolano puede que sea un poco pesado y duro para otras culturas, incluso latinoamericanas, porque he tenido personas muy cercanas que se han ido a México, por ejemplo, y nosotros hablamos, ah, bla, bla, bla, bla, y parece que estuviéramos molestos, enfadados y parece que estuviéramos insultando a la gente cuando es totalmente lo contrario somos así entonces yo sí, eh, es diferente eh, eh, nuestro sentido del humor, pero gracias también a todos los programas de televisión que he visto de cultura americana pues he aprendido un poquito también del humor de ellos y traté de aprender del de humor quebecuá que es en donde vivo y me di cuenta que ese era mi punto fuerte y lo comencé a utilizar. Entonces, en las reuniones, yo lo que hacía era que me convertía como en un maestro de ceremonia y dirigía la cosa y echaba broma y, y cuando había atención empezaba a leer un poco el ambiente y, y hacía esto y hacía una broma y aquí y allá, muy sutil, muy, muy dentro de los parámetros de la formalidad de una oficina, pero sí descubrí que eso como que quitaba la atención. Y el ejemplo más bonito que tengo de esto, con el sentido del humor sobre todo, es que yo comencé a mandar los correos todos llenos de memes o memes, que son estos chistes cortos y tal, entonces mandaba chistes cortos y esto y no sé qué. Así fue como yo logré establecer una relación súper estrecha con la persona encargada del de proyecto que les nombré antes, que fue el de Best Western. Entonces, yo le mandaba sus correos, y les mandaba sus chistes, ay, tal. Cuando terminamos ese proyecto, ella lo que me dijo, te voy a extrañar y voy a extrañar tus memes como nadie. Por favor, mándame una vez en cuando. En el último puesto que, que, que tuve, yo tenía que mandar reportes también todas las semanas. Bueno, los reportes eran temáticos, por ejemplo, de Star Wars, de, Gati, de videos de gatitos, de South Park, de, de todo lo que a mí se me ocurriera o estuviera en ese momento este, de moda. Entonces yo ponía canciones, ponía videos, ponía frases. Ellos tenían la información, pero la tenían de una manera que a ellos les gustaba leerla, intercambiábamos después correos, entonces tenías como ese plus de establecer conexiones y relaciones humanas, que es la base de todo esto que estamos haciendo aquí de comunicación. Porque una de las cosas que yo también aprendí en una empresa como Expedia fue precisamente a tomarme una parte de mi día para yo establecer relaciones humanas. Porque yo trabajo con seres humanos, no con procesos, ni con máquinas, ni con otras cosas. Tu acento es hermoso. Yo sufrí por el acento. Incluso tuve un caso de bullying de uno de mis jefes por acento y fue realmente terrible porque yo me sentí muy mal, estaba llegando y de verdad eso eh, fue un golpe muy duro para mi autoestima y, y, y me costó, me costó bastante superarlo hasta que dije ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me cansé de las 800 clases de inglés en donde me preguntan lo mismo ¿Qué soñaste? ¿Y a dónde vas en vacaciones? ¿Y cuáles son tus planes? Me cansé, me cansé, ya no agarro más clases de idioma. No, la única manera de aprender un idioma es trabajando en ese idioma. Lo siento, esa es mi opinión, discúlpenme, las escuelas de idiomas, eso sirve para la base, y luego que tienes la base, ya, ya se acabó. Entonces, yo comencé a hablar como Sofía Vergara. Sofía Vergara, si no la conocen, que creo que todo el mundo la conoce, es esta actriz colombiana que ha sido muy exitosa en Estados Unidos, está en un show que se llama Modern Family, que ya ya, ya terminó. Y ella pues ha hablado con este acento, ay, hello, my name is Sofía. I'm the I'm the wife of Harry, no sé cómo que se llama el tipo. En fin. Yo empecé a hablar con el acento de Sofía Vergara a burlarme de mí misma y a decir, "Ah, man, latina, ¿qué pasa?" y así. Y eso le bajó la presión a mi ser. Me bajó la presión, la gente se reía, otra vez utilicé el humor y no intenté realmente acomodarme perfectamente a tener un acento gringo. Porque no es el fin último de la comunicación, sino que mi mensaje llegue. ¿Qué te tienes que fijar, por ejemplo, en diferentes idiomas? Tienes que fijarte en esas cosas que hacen que te entiendan mal. Por ejemplo... En inglés es el final de las palabras, ¿sí? Porque eso determina pasado, presente, toda la cosa, entonces hay tres terminaciones. Esas sí son cosas que tienen que aprender que vienen de la gramática. Esas son estas pequeñas cositas, por ejemplo, para nosotros en Latinoamérica la V, ¿sí? Por ejemplo, eh, vacation, no puedes decir vacation, como, como si fuera B, B grande, porque no te van a entender, entonces tú aprendes a déjame vibrar, la B, vacation, ¿sí? Aquí en, en, en francés, vous, vous, vous. son cosas que tienes que hacer porque ellos de verdad no entienden el bu. No es que ellos no te quieran entender o estén cerrados a entenderte, sino que son sonidos que para ellos son distintos, para nosotros son iguales y tenemos que aprender a separarlos. Eso es cortesía. Eso no se trata de cambiar tu acento ni mimetizarte con la otra cultura. Por último, Expre expresen sus sentimientos puede que suene un poco incluso fuera de lugar y esto yo me lo copié de un entrenamiento que recibí en la propia Expedia también sobre comunicación efectiva reuniones y todo esto esto de expresar tus sentimientos es entender que somos seres humanos que ese paradigma de que dejamos el trabajo en el trabajo y dejamos la casa en la clase que cuando llegamos al trabajo nos quitamos ese abrigo que es la casa y eso no sirve de esa manera, eso es diferente, eso tiene que ser orgánico, entonces expresar esos, expresar esos sentimientos consiste en utilizar los medios que va a tener esa empresa para hacerte a ti la vida más fácil, casi todas las empresas eh, por lo menos de este lado del mundo, tienen seguros privados. Esos seguros privados tienen ayuda profesional, psicológica, porque nosotros nos deprimimos, nosotros nos angustiamos, nosotros sentimos, nosotros somos seres humanos. Esta persona, en este entrenamiento en particular, puso un ejemplo que a mí fue como que me destapara el mundo. Fue una cosa que yo, no, yo, yo nunca hubiera concebido por mí misma, digámoslo. Y es que ella como mujer en ingeniería, si ¿sí es cierto eso que dicen de las mujeres en ingeniería, es un poco más duro. Ella en medio de las reuniones, cuando sentía que ya iba a explotar, ella decía, necesito tomarme 10 minutos por mi salud mental. Necesito tomarme 10 minutos porque no puedo responderte en este momento, estoy muy alterada. Si nosotros pensamos en esta situación, siendo mujeres, no, nosotros no podemos hacer eso porque van a decir que somos una histérica puede ser, si somos hombres, no, van a decir que qué es eso, o sea, que yo sentí, que es esto, no, mira, yo voy a perder autoridad, no, y lo dice alguien como Brené Brown, Brené Brown si no saben quién es Brené Brown, les mando videos, me escriben, yo les mando todos los videos que ustedes quieran, la vulnerabilidad es necesaria en el liderazgo. Y mostrarte como un ser humano que tiene sentimientos y darle cabida a esos sentimientos y hablar de esos sentimientos te hace ese ser humano en el que tu supervisor, tu manager y tus compañeros de trabajo van a confiar. Estaba leyendo en estos días en, en, algo, en un libro de, de Simon Sinek que se llama El Juego Infinito que los, creo que son los US Seal o los marines, es lo mismo, no sé, yo no sé mucho de eso, pero estos cuerpos militares este, estadounidenses, ellos tienen como un cuadro, ¿sí? En, don, en el que evalúan, es como una matriz en la que evalúan a, a, sus, a sus integrantes. Entonces, ellos tienen cuatro cuadrantes que este, examinan dos ejes, el performance o, o cómo ellos se desempeñan en sus labores técnicamente y la confiabilidad. ¿Ellos prefieren a alguien que sea confiable? A alguien que sea perfecto, porque el que es perfecto y el que es un robot y el que nunca dice que está mal ni que tiene sentimientos, no es una persona confiable, te va a rebatir, no no puedo poner mi vida en tus manos. Entonces, fíjense que los sentimientos, las emociones, nuestra salud mental, nuestra humanidad, sí tiene cabida a la hora de la comunicación en un ambiente profesional y podemos expresarlos, tenemos que hablarlos, expresarlos parte de, por ejemplo, esta cultura anglo en la que estamos ahora o la que yo estoy ahora. Voy a abrir una ronda de preguntas, ahorita voy a hacer un stop. Te, te quiero decir que yo he, he estado por supuesto leyendo muchísimas cosas sobre lo que es el, el, el, el, el, el, el desorden del espectro autista okay. y este, hay muchas cosas que dijiste, que son, que son cosas del día a día de las personas, por ejemplo, con Asperger, o claro. muchas personas con Asperger, incluso en su propio idioma. Esa cosa de tomarse las cosas despacio, claro. porque, bueno, porque finalmente, y, y ponerte en esta actitud de escuchar eh, es, es súper relevante cuando tú estás, por cada cosa que te dicen, tratando de entender si lo que quieren decir las personas es lo que lo están diciendo, o pues eso tiene un segundo significado, por ejemplo. Sí, o cuando tienes un exceso de, de, de, de una parte del cerebro que está procesando los ruidos del ambiente y que no puedes apagar como todo el mundo automáticamente. Sí. Entonces, este, es, es bien interesante que yo había conversado con Taya que un poco la experiencia de, de, de la persona con, con, con, con, con, si no desperge, con autismo, es como que la persona, no, aún en su propio país, en su propio idioma, es como que está en un país extranjero, pero, con, pero que no es nativo. ¡Wow! Claro, no lo había este, pensado, es verdad. Es interesante eso. Este, y bueno, y, y quería también decirte que, que, bueno, en esta cosa de la de la comunicación, eh, y mira, yo creo que es válido incluso eh, hacer hacer el llamado, a, a, a trasladar esos tips al propi, a, la, a la propia cultura y al propio idioma. Es verdad. Porque porque finalmente nosotros en el propio español nos vamos a beneficiar. Total. Entonces, bueno, yo estoy diciendo cosas obvias. Pues. No, no, mi amor, para nada, para nada. Me encanta eso. O sea, lo, lo de las parejas me dejó pensando muchísimo y, y, y no, son, son. Creo que yo me he vuelto mejor comunicándome desde que soy inmigrante. Uh -huh. sí, o sea, sí, porque, porque le presté atención, sí. es igual que cuando uno aprende la gramática de su idioma no le parabola hasta que tienes que aprender gramática de otro idioma y tienes que hacer el traslado <risa> exacto, o sea, exacto. pero pero exacto. no, sí, me, me parece súper relevante y son cosas que yo le digo uh, por, por eso te digo que es como algo entrecultural, idiomático o sea, en realidad es la comunicación humana, que es muy compleja Sí, sí, y bueno, nada lo otro que te quería decir es que una cosa que yo he yo soy como facilitador de un, de un taller que hacen en la universidad, okay. en Politécnica, para los estudiantes extranjeros que llegan okay. a estudiar el posgrado el maestría o doctorado. Y entonces, bueno, eso, eh, pa, hablamos de cosas como el shock cultural, etcétera, y cómo manejar el shock cultural. Y una de las cosas que, que nosotros le decimos a la gente es, mira, es tanto el sitio como, como, digamos, el lugar a uno no llega, como las personas de otras culturas o de la cultura que te recibe. Lo que va a pasar en general es que obviamente uno viene con un preconcepto y en el caso de las personas con un prejuicio. Uh -huh. Y es como súper importante ser consciente que, que cada una de esas cosas, tanto el preconcepto como el prejuicio, es multidimensional. Sí. sí. Es como, bueno, es que tú tienes asunciones respecto a la persona, respecto a cómo hablas, respecto a las bromas, respecto al trabajo, respecto al dinero, respecto al sexo, etcétera. Y que y que, y que bueno que las, que, que lo más seguro es, es, es, es como ir con el frame of mind, el marco de, de, de, de pensamiento, de análisis, de que, de, de, de que seguramente en cada una de esas dimensiones va a haber un error o para arriba o para abajo. En alguna dimensión te va a, so, a, a sorprender positivamente y en otra te va a decepcionar como cuando aquí veo de repente un cartel que dice no se puede almorzar en, en, el, en, la, en las mesas del cafetín de la universidad de una a dos, de dos, de dos, de dos a dos y tú llegas, llegas a, a la 1 a la y ves todo lleno de gente con, jugando en la computadora y conversando y nadie te comiendo claro Entonces, eh, tú dices, bueno, igual, y esto pasa en Canadá y pensaba que esto pasaba nada más en Venezuela pero es eso es como pensar, mira, lo, lo mejor es no hacer expectativas y si las vas a hacer es como estar consciente de que de que va a ser al mismo tiempo, vas a tener errores por arriba y por debajo, en esas cosas. Este, y finalmente, pues una cosa que te iba a decir por último ya, es que mm, en mi experiencia, sobre todo con, con culturas de las que yo sé menos, okay. porque los prejuicios son como bien gruesos. Okay. Es por ejemplo el caso de los chinos. Sí. Yo no tengo... Yo, yo, yo tuve un momento en que tuve un grupo de estudio que eran tres chinos y yo. Okay. Y yo así, y me, los tipos súper genial trabajando conmigo, me pareció un equipo súper efectivo, se nos comunicamos muy bien dentro de nuestros propios acentos. Y yo no tenía ni idea de si ellos se iban a ofender o si les iba a incomodar o si les iba a parecer de pinga que yo les dijera que les invitaba a comer arepa a mi casa. Okay. Entonces, okay, ¿sabes? Tenemos dos trimestres trabajando juntos, coño, ¿sabes? Yo, uno quiere hacer lazos con gente que se va a quedar aquí también y que es fina, pues. Claro. Entonces, como yo no tenía ni idea de cómo, de, de, de, de cómo iba a ser la reacción, y además estoy muy seguro de que yo no era muy capaz de saber de interpretar esa reacción, uh -huh. una vez que esto ocurrió por mi condición de hacerlo. Entonces yo decidí como hacerlo así completamente sobre la mesa y les dije, bien nosotros los latinos o en particular en mi país al menos, tenemos una cosa que cuando las, con los amigos y la gente con la que trabajamos y tenemos, mucho, tenemos ya mucho tiempo trabajando y tenemos confianza, es como, sí, como un gesto de cariño, de, de, de, de cercanía y, y natu totalmente natural y ser forzado a invitar a las personas a nuestra casa. Entonces, a mí me gustaría invitarlos, pero yo quiero que... Si eso les, les resultó incómodo, pues se sienten en la libertad de decirme, porque yo no tengo ni idea si eso es así para, para en China, o en la región de China que son ustedes, díganme si eso les parece bien, o si no, y hacemos otra cosa. Y eso fue, fue sorpresivamente súper exitoso. Este... Y, y eso se lo, se lo recomendé a un chico que dice que tiene problemas con las quebecuas, que sabe filtreando con las quebecuas, que no consigue novia, que no sé qué, que son no, muy duras, que salen con él una vez y después entonces él no sabe qué pasa, que se pierden. Entonces yo le dije, chama, haz como cómo, cómo yo hago con los chinos. Y él me dice, ¿cómo es eso? Pero es que ellos, estos no son chinos, estos son chicas y quebecuas. No, no, no, pero tú les dices, mira, yo no sé, muy intenso para ti. Pero para mí es normal porque bueno, soy latino. Pues, pero si te sientes incómodo, me dices, por favor, que yo no estoy, probablemente no me estoy dando cuenta. Si te incomoda, lo claro. más probable es que yo no me estoy dando cuenta. Y es así como tú dices: mira, que la vulnerabilidad hace falta y además hasta cierto punto empodera. Sí. Porque ser capaz de, re, de reconocerla eh, es una fortaleza. Total, o sea, total. Y además, pones la conversación sobre no, a nosotros lo que nos gusta es hacer tal. Y, y sabes, y se abre una cosa súper rica y que no hubiese pasado si uno está ahí con la cosa de los preceptos y, y, y, o cohibiéndose todo. Exactamente. No, y eso bueno, es lo que... que te quería decir. No, gracias. Yo creo que si me das permiso, yo sí quiero poner eso en el video. ¿Estás bien. He ah, okay. esas partecitas, me, me gustó <risa> mucho. No, y además lo que, además lo que bueno. dice Oreste, es súper es importante mostrarse porque cuando llegamos a una cultura nosotros venimos de otra cultura y es también como que intercambiar, no es, no es nada más mimetizarte y pasar por debajito y yo ahora quiero ser quebeco o, o, o qué sé yo, irlandés o qué sé yo. Sí, me, me quiero mimetizar que no me vean. No, no, o sea, yo soy latino y a mí me, me funcionó mucho en el ambiente laboral acá también honrar a mi cultura, a mi claro. cultura que es un poco más de contacto físico, es más kinestésica, eh, respetando obviamente muchas cosas que acá eh, se establecen con, con el espacio físico, eh, pero sí me sirvió ser yo misma, por ejemplo. Exacto. exacto. Es eso. Yo, por ejemplo, eh, tenía uno de mis developers, que es un súper lindo y cariñoso y tal, y él trabajaba muchísimo, entonces yo le decía, ya después de varios, varias, varias conversaciones y todas cosa ya yo le avisaba, Philip, te voy a abrazar. ¡Tan! Y lo abrazaba, como por detrás, <risas> así rapidito, y me iba. Entonces, eso le rompía en los esquemas, pero también hacía que el ambiente de trabajo fuera menos frío, fuera más caluroso. O sea, él cuando tenía algún problema y él tenía esa llegada a mí como para decirme está pasando esto, entonces es eso, se establecen esas relaciones que te ayudan a ti a ser más efectivo al final de cuentas, entonces yo creo que tienes que usar lo que eres a tu favor, por ejemplo, si tú eres Asperger, como tú lo explicas, es muy interesante para alguien que de verdad esté en sintonía contigo, yo no soy Asperger, pero me encanta saber tu experiencia, por ejemplo, y, claro. y, y me pone como en otros zapatos y decir, oye, mira cómo oreste es el mundo. Pero pero es eso, si tú no te abres, no pasa. Correcto. Si tú dices, no, estos chinos no van a aceptar ningún que arepa ni que arepa, vamos a comer fideos ahí en un restaurante en San Catrín y ya. Sí. Y listo. Sí, <risa> pero sí, es sí, eso. Es es la verdad es que yo no tenía la menor idea de que, bueno, por favor, edita bien, que yo dije no sé cuántas por pero bueno. No, yo edito, yo edito ahí, yo edito ahí. Sí, sí, sí, eso es eso, eso, así como tú lo dices: hay que ser uno mismo, eh, por supuesto, pues, respetando lo claro. que uno sabe que, que, que es necesario respetar. Sabes que a mí me dijeron algo en uno de estos entrenamientos también que recibí: que era, que, por ejemplo, el, bueno, por ejemplo, el mandamiento este de Jesucristo dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces ella decía que lo mejor era, ok, ama al prójimo como el prójimo quiere ser amado. Porque como tú te amas a ti mismo, quizás no es como la otra persona quiere ser amada. Entonces, imagínate, cuando estás entregando un mensaje que te conviene a ti entregarlo de manera efectiva, entonces te tienes que poner en los otros zapatos para que esa persona reciba ese mensaje, sí, no para que sí. tú lo sueltes y ya. Sí, por cierto, que hablando de mensajes, me parece que sería súper cool que compartieras en tu canal, en alguna plataforma, los, un ejemplo, ¿sabes? Haciendo un hashing, haciendo un ocultamiento pixelado, lo que tú quieras, de la información eh, confidencial, pero que mostraras estos mensajes corporativos con memes. Claro, claro. Sería genial. Sí, sí. Bueno, yo no, a ver si tengo allá. Te claro, porque tú eres tú, eres tú y, las, sí. y más, pero es que, no. Mira, yo me sentaba a prepararlo y la gente, la gente era después, no, y me escribía correos, me llamaba, Miri, ¿qué pusiste aquí? Yo hacía especiales de videos de gatos, videos de perros, o sea, todas las cosas. Bueno, y tenemos próximos eventos aquí en Mujer Cronopio. Vamos a seguir celebrando la hispanidad y voy a estar haciendo un live con dos personas muy queridas y vamos a estar hablando sobre lo que significa ser latino en diferentes realidades. Esto va a ser el lunes para celebrar el día de la hispanidad, el lunes 12 de octubre. También tengo un evento que estoy preparando, que estoy enamorada de ese evento, que es sobre el Nano Rimo. El Rimo es el mes eh, para escrituras de novela aquí en, el, en este lado norte del mundo y quiero llevarlo, a los que no lo saben todavía, al mundo hispano. Y es escribir durante un mes un draft de una novela, de un libro, lo que quieras, de 50.000 palabras, pero quiero que lo hagamos juntos. Entonces tengo este evento introductorio y luego tengo un montón de cosas más. Y vamos a estar repitiendo esto. En dos semanas, si mal no recuerdo, todas las fechas están en mi página web, mujercronopio.com, en eventos. Por último, si no se quieren perder nada, síganme en YouTube, mujercronopio, y en @mujercronopio en Instagram. Gracias, merci, thanks por estar aquí. Me despido, Olga S. Ya ustedes saben, mujercronopio, toda la cosa.